Bueno, vamos a quedarnos en vamos, cambiar totalmente de tema ¿no? y hablar sobre este caso de este joven que fue a bailar queriendo tener una noche de esparcimiento, de diversión con sus amigos y demás y a la salida de este boliche lo matan. Sí, estamos hablando de Lucas Ezequiel Miranda, este joven que como bien decías Gise había ido a bailar en el departamento de Rivadavia, un boliche y bueno finalmente cuando a la salida es cuando recibe un, una herida de arma blanca. ...y lamentablemente a las horas termina falleciendo... ...primero es atendido en el hospital Zaporiti... ...luego es trasladado al hospital Perrupato donde allí fallece... ...bueno, la novedad tiene que han aprendido en las últimas horas... ...a quién sería el principal sospechoso de sí. este crimen... ...estamos hablando de Fabricio Contreras... Eh, ...tiene 25 años, es oriundo de Palmira del departamento de San Martín... ...y esto se da a través de él, gracias a las cámaras de seguridad... Y diferentes testigos que habrían aportado también información. Pero las cámaras de seguridad fueron Clave. muy importantes uh -huh. porque, primero, que se lo pudo observar eh, y, además, de eh, mostrar ciertas características particulares de eh, contreras, como, sí. por ejemplo, los tatuajes, que lo terminan incriminando directamente porque se lo puede identificar, ¿no? Claro. Y, además los familiares de Contreras han presentado eh, informes eh, de salud como que presenta eh, problemas de salud mental. Pero va a ser la justicia la que determine si, si realmente esto es, es, uh -huh. esto es así y además cuál es, si es verdaderamente la responsabilidad claro. de él de haber matado ¿no? a este joven. Todo indica que sí. Hasta ahora, o sea, lo que lo involucra son las imágenes de estas cámaras de seguridad sí. que donde, por ejemplo, los tatuajes son ahí parte de, de, de, lo, de lo prioritario que lo identificaría claro. con el, en el momento en del ese, hecho. En ese lugar y las características uh -huh. físicas, ¿no? Y la características físicas. O sea, todo indicaría que es él. Sí. Eh, se le han tomado las pruebas genéticas que se hacen en estos casos claro. y a partir de allí, una vez que se tenga el resultado, bueno, se va a confirmar la autoría o no de este crimen por parte de él, pero eh, esto demora, ¿no? Un, un tiempo ha sido aprendido en las últimas horas y es por eso que todavía no ha sido imputado, pero... Bueno, seguramente que, en la, que como les decía, dentro de, de lo que resta del día o ya mañana cuando se tengan estas pruebas eh, genéticas se va a poder imputar si así la fiscalía lo considera. Pero también tenemos esto, ¿no? que la familia sostiene que presenta problemas de salud mental sí. y es por eso que lo que intentan es aliviar la situación de este joven. ¿no? Bien, bien. Ahora queda en manos de la justicia determinar su responsabilidad. Sí, es así, claro, claro, totalmente, como claro. sí, sigue, sigue todo. Gracias, Sofía. Gracias. Pablo.